Muy buenas noches, bienvenidos a irreverentes en Avia Yala Televisión. Un gusto, como cada noche, estar con ustedes aquí en vivo en las eh, pantallas de Avia Yala Televisión. Canela Crespo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, Nata, Alem, Lucio. Qué gusto estar aquí con ustedes en este programa tan especial, además. Y sabiendo que es viernes, de precarnavalera, de todo, entonces sí, estamos listos para todo. Alem ver muy buenas noches. Caballero, señor, señoritas, un gusto como siempre y, por supuesto, a todos los teleaudientes. Muy buenas noches. Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches Andrés, Canela, Lucio Alem, a toda la audiencia de Avellala, que estén teniendo un gran viernes. Y Lucio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, Andrés, Natalia, Canela, Alem, un gusto volver a estar acá con ustedes y, bueno, viernes, por fin. A darle, <risa> a darle en el viernes. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, ha sacado un informe, un estudio cualitativo y cuantitativo para analizar la imagen de Evo Morales en los medios de comunicación en Bolivia, debido a que, entre otras razones, como hemos discutido aquí en Irreverentes, Evo Morales incluso fue razón de discusión en el Perú, en las movilizaciones, entonces, bueno, aquí está esta institución de análisis social, político y económico, quiso analizar cómo se construye la imagen de Evo Morales en los medios bolivianos y se enfocó en dos, en Página 7 y en El Deber, en lo que fue un periodo de fines de diciembre de 2022 y enero de este año. Los datos son bastante interesantes, que aquí no los voy a adelantar en mucho, pero puedo decirles que realmente pinta una imagen bastante negativa, vaya sorpresa y con bastante frecuencia. Eso nos lleva a preguntarnos por qué se hace eso y qué efectos políticos tiene y qué de tan... Real son esas, aquellas afirmaciones que se hacen sobre el expresidente Evo Morales y que otros son estrategia política también de estos medios de comunicación. De eso estaremos discutiendo en este viernes por la noche y arrancamos contigo, Alem. ¿Qué es, ¿Cuál es tu impresión? A ver, eh, Antes de entrar a las cifras que parecen interesantes, uh -huh. eh, dos elementos cortitos. Un primer elemento... Lo que decía ayer, los mismos sujetos se están reproduciendo políticamente de manera constante. El señor Evo Morales hizo un buen trabajo, no lo vamos a negar, en una primera etapa. En una segunda etapa goza de gran deslegitimación o por lo menos una imagen ya en un declive de popularidad. Y con el intento de seguir sobresaliendo en la imagen pública, en vez de fortalecer esta imagen, lo que hace es... Desfavorecer a su similar político, que sería en este caso el señor Arce Catacora. Por otro lado, eh, pasa el mismo escenario: no hay renovación, no hay camadas de renovación. Por lo menos, eh, hay, una, hay una frase que me gusta: la vieja escuela, que la vieja escuela siempre formaba nuevos criterios políticos, nuevas escuelas. Los dirigentes sindicales de la vieja escuela formaban nuevos dirigentes sindicales, tanto en construcción teórica como en construcción práctica. Pero hoy por hoy no tenemos nada de eso. Recordemos al señor Juan del Granado, justo el tema de ayer. Eh, ¿Quiénes son sus, sus eh, renovadores? Señor Revilla, caduco. Señor Oscar Sogliano, corrupto. Entonces, hicieron un buen trabajo y ahí la pregunta, ¿existirá la posibilidad de que nuevas camadas renovadoras puedan emerger políticamente y disputar escenarios de poder y obviamente escenarios de cohesión social al Estado, sea este, sea otro, que mucha falta hace como control social? Me quedaría con el subcaballero. A ver, viendo algunos elementos de la, del estudio, tuvo, por un lado, evaluó lo que se llama índice de presencia mediática. ¿Qué tan frecuente es la presencia de Evo Morales? Canela, tú que has, seguramente has revisado el estudio, por ejemplo, en Página 7, 50% de sus titulares en este periodo fueron dedicados a Evo Morales. O sea, quiere decir, de cada titular, digo, de cada dos titulares, uno era para Evo Morales. ¿Qué Así opinas? Es. Eso, es, eso en página 7, ¿verdad? página 7. Ahora, no solamente miden cuántas veces se menciona a Evo Morales, sino también, y esto es sumamente importante, el grado de negatividad del titular, el GNT. Uh -huh. En promedio, en, en página 7, sobre este, sobre este dato, es del 60%. Eso quiere decir que 6 de 10 titulares dedicados a Evo Morales tienen menciones negativas hacia su imagen. ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que analizar... Desde dos puntos de vista. Primero, ¿por qué Evo Morales? Y segundo, ya, ¿quiénes son, ¿qué es el poder mediático? ¿no? ¿Por qué Evo Morales? Muy cortito. Yo creo que es, es, es, eh, Evo Morales es la figura que sigue representando hoy en día la, a eh, las y los oprimidos, a los pueblos oprimidos de, este, de, este, de Bolivia y del mundo. Por eso tampoco es coincidencia que en Perú suceda lo mismo, que Evo Morales sea también un objetivo político de la oligarquía mediática. Y, por ende, es a él que hay que deslegitimar para deslegitimar todo el movimiento que viene con él, ¿no? O sea, no es, no es Evo Morales por Evo Morales, sino que venimos muchísimos detrás, ¿no? Entonces, eso, eso primero. Y lo segundo que te decía sobre la, eh, el poder mediático, ¿no? Eh, aquí estamos hablando no, no de medios de comunicación de manera general, sino de empresas de comunicación que tienen dueños, que tienen dinero detrás, y en ese sentido, es correcto, es legítimo, primero, que los medios los dueños de los medios de comunicación ten, tengan posiciones eh, políticas, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Pueden ser de derecha. El problema está en que lo que no es justo es que sean los únicos generadores de opinión pública por encima de una gran mayoría de la población que puede pensar distinto a ellos. Somos eh, muchos que no nos vemos representados en estas empresas eh, de comunicación, que generan opinión pública, que... Eh, que juegan sobre el sentido común de la gente, ¿no? Eso primero. Y eh, también hay que entender que estos, estas empresas de comunicación son eh, actores políticos, ¿no? O sea, el que hace el relato tiene poder y el que tiene poder es un actor político. Por ende, estas empresas de comunicación son actores políticos y tienen posiciones que se confrontan. Entonces, ¿qué necesitamos? Evidentemente, pluralidad de, en, en los medios de comunicación y lanzó la primera bomba, que seguramente después la vamos a hablar mejor con la nata, que es la ley de medios. ¿no? Necesitamos ahora regular de alguna forma eso. No, no uh -huh. para coartar libertad de expresión, o sea, sabemos perfectamente la respuesta a todo esto, sino para decir, necesitamos que haya algún tipo de equilibrio y sobre todo verdad, ¿no? o sea, eh, transparencia detrás de eso, de, de quienes controlan los medios de comunicación, las empresas de comunicación y qué dicen. Uh -huh. Lucio a ver, eh, creo que es importante entender que el caso de los medios de comunicación, sobre todo los medios escritos, algo que digamos yo, yo he trabajado durante mucho tiempo en, en investigaciones, casi siempre corresponden a alguna narrativa ¿no? del momento, y en uh -huh. este caso los medios analizados por CELAG, que son Página 7 y El Deber, claramente corresponden ¿no? a una línea política, ideológica, eh, el estudio sería interesante si se hiciera el, eh, ver cuántas veces aparece Evo Morales, no solamente en Página 7 y El Deber, sino también en La Razón, sino también en el que antes era el periódico Cambio, digamos, para entender quiénes están posicionando el nombre de Evo Morales en la coyuntura política del país. Eh, Canela decía, eh, ¿por qué Evo Morales, digamos, ¿no? y por qué enfocarse en Evo Morales y claramente es una figura representativa de la coyuntura política nacional, claramente... Eh la división interna del movimiento al socialismo es pues noticia, es donde está la noticia en Bolivia en este momento, y eh, hay una, hay fuertes narrativas que entre estas eh, están las de Página 7 y El Deber, que seguramente tienen también sus propias intenciones. ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, ¿cuál, ¿cuál es el punto de esto? ¿no? Que A mí me parece que el, el, la presencia mediática... De Evo Morales tampoco es solamente una construcción de los medios. Obviamente hay intereses, obviamente se lo ataca y se lo defiende también por los otros medios, no es que solamente hay empresas y una burguesía que está detrás de los medios de comunicación, que también el movimiento socialismo durante eh, todos los años, más de 12 años de gobierno de presidente Evo Morales y posteriormente ahora controla diferentes medios de comunicación y estos también tienen un poder económico, un poder mediático que genera eh, lo que se está generando ahora, no que es un posicionamiento. Ahora el pueblo es lo mismo que el deber. No, pero hay un posicionamiento importante de ATV, por ejemplo, que es un medio de comunicación masivo, que tenemos ahí a Jimmy Turri, eh, la presencia del de, de canal estatal, que es netamente también político, que tiene un posicionamiento, no está mal, En, en medios de comunicación se posicionan de una manera o de otra. Pero el punto central es que todos están centrando la figura de Evo Morales. ¿Por qué? Porque es un posicionamiento que interesa a muchos medios de comunicación. Hay medios de comunicación no solamente opositores, hay medios de comunicación evistas, hay medios de comunicación del otro lado del, del macismo también, y que están jugando un, un, un juego importante mediático. ¿no? Y Evo Morales es? es una figura ¿Cuál es importante. Su medio ¿Mm? ¿Cuál es un medio de vista? Por ejemplo, tienes todo el lado de redes sociales, por ah, ejemplo. Ah, no, no, pero eso no es un medio de comunicación. Claro, pero medios de comunicación digitales también los tienes Uno, ahí. dime, uno. Por ¿e ejemplo, vista? ahorita el, el, el que está más evi evista, por ejemplo, yo diría, eh, no sé si podría mencionar algún medio de comunicación particular. Porque por no ejemplo, hay... en el que estamos podría ser uno. No. Y el otro eh, también podría, el, el lado arcista podría ser eh, el canal 7, digamos. Causa ¿no? un Coca, igual que es, es muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que y, y una cosa es la construcción de los me mediática en mm. torno a Evo Morales y del otro lado es que el propio Evo Morales también le encanta eh, la mediatización de, las, de los temas. ¿no? Entonces, vive como figura política, no está mal pero hay que entender que vive de esta construcción de los medios y mejor si se hacen shows más grandes, para, eh, como él mismo dice, no a, a Perú yo podría entrar prácticamente en los, a, alzado en los hombros, ¿por qué? Porque a mí me quieren mucho allá, digamos. Es, es una intención que él tiene de mostrarse fuerte y de más, tener una vigencia política en los medios de comunicación y como se decía eh, Jewels creo que era el que decía que si no estás en los medios de comunicación no existes y eso lo entienden bien los asesores de Evo Morales y el propio Evo Morales muy inteligente de su parte Natalia Hay que entender los medios de comunicación como un elemento más dentro de lo que vendría a ser la disputa política, ¿no? Algunos teóricos hablan de los medios de comunicación como el cuarto poder, porque tiene esta capacidad justamente de eh, movilizar masas, de generar una realidad y de dar ciertas directrices, ¿no? Es por eso que cuando la Canela hablaba de las empresas de comunicación es porque son justamente, han logrado adquirir cierto tipo de capital político, social y el económico, que es el más importante, donde van a empezar a lanzar cierto tipo de líneas, van a, van a lanzar opiniones, pero lo peligroso es que se pintan como si fueran medios independientes, o sea, cualquiera que abre la página de Página 7 y se va hasta el final, dice somos un medio independiente, alternativo más o menos, y ayúdanos, o sea, cuando no es claramente un medio ni independiente ni alternativo, está altamente parcializado, pero se pintan como si fueran medios objetivos, uh -huh. Cuando ya hemos visto que no es así, o sea, el hecho de que una de cada dos portadas de Página 7 esté dedicada a Evo Morales, o sea, están, están medio obsesivos. Ahí ¿Hay, hay un tema de, de obsesión, señores Página 7. Uh -huh. Incluso uh -huh. el tema del deber, o sea, si bien son pocas las portadas que tienen, si no estoy mal, es una de cada cinco, uh -huh. eh, el 100% habla mal. Incluso uh -huh. es la necesidad de posicionar la imagen de Evo Morales de una de cierta forma negativa. O sea, y un medio objetivo no hace eso, pues tendría mucha más variedad, ¿no? ¿Ve? Tendrías neutralidad, eh, titulares positivos, etcétera, ¿no? O sea, hay que verlo desde ahí, o sea, nos pintan que, se, que fueran objetivos cuando no lo son, y ese es el problema. Dentro de los otros medios de comunicación que hay, por ejemplo, hemos tenido algunas respuestas interesantes, el caso de las radios comunitarias antes del 2019, que estaban un poco peleando estas narrativa, esta hegemonía narrativa que se estaba haciendo, pero que es lo que se hizo al día siguiente, más o menos de, de después del golpe de Estado, es cerrar radios comunitarias, perseguir a periodistas independientes. Entonces, hay una necesidad de, cier de estos grupos de poder de manejar la, la narrativa. Igual se expulsó, por ejemplo, a RT y a Telesur del país, porque eran los que más estaban cubriendo el tema de las masacres, el tema de la marcha de los ataúdes todo este tema y, si, y, y tú lo que necesitabas en ese momento era generar una hegemonía narrativa y no te podías permitir este tipo de eh, desfases, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar a, de, a, a desmentirnos y a dejarnos de... Entender como si fueran objetivos, más bien justamente por eso hablamos de medios de, de, de una ley de medios, porque se dan el lujo de mentir, me acuerdo que hace un par de, de semanas el deber sacó una nota y no era, no era verdad y al día siguiente dijo, ah, perdón, nos equivocamos, pero el daño ya estaba hecho, o sea, ya había generado una opinión pública al respecto, ya habías generado cierto tipo de zozobra y lo arreglas con una nota al pie de página, pero ah, perdón, nos, nos equivocamos, no no pasa por ahí, necesitas cierto tipo de control, o sea, algunas cosas que no te permitan lanzar noticias tan a la ligera el tema de las fake news está muy potente hoy en día, y no solamente cualquiera diría, no, es que son perfiles de redes sociales, no, no, no tiene importancia, lo vemos en los medios masivos donde suceden estas cosas, o sea, no verifican sus fuentes, o lo hacen muy adrede, creo que también los medios no son inocentes en este sentido. Antes de pasar a las propuestas que ya están diciendo respecto a la ley de medios, un poquito para profundizar en lo que fue el estudio de la CELAC. Aquí Natalia ya hablaba del tema del grado de negatividad en el titular, que es intentar evaluar qué se pretende decir con esta cantidad de titulares. Y como decíamos en página 7, 50% de sus publicaciones, la mitad de sus titulares, tienen que ver con involucraban a Evo Morales. Y de ese 50%, 60% eran negativos. Voy a dar algunos ejemplos. Denuncian Evo Morales en Perú por separatismo y hablan de extraditarlo. Otro. Legisladores argentinos ven en Evo un peligro para la región. Otro. Evo logra la presidencia de Palma Flor en elección cuestionada. Y aquí la pregunta es esta. Eh, sí es tan fuerte la capacidad mediática, es tanta la musculatura, la capacidad de influencia, no es un, un verdadero crimen, o sea, me parece como algo muy duro que una persona esté expuesta, un, cualquier actor político esté expuesto a eso, porque al final ni siquiera sabemos, yo creo, qué realmente hace la persona. Entonces, bueno, yo hay un primer elemento y el segundo elemento que pondría en la mesa de discusión es, ¿qué es realmente es pues, Evo Morales frente a esto, porque eso no es algo nuevo, no es algo que pasó estos meses, sino es una construcción pues, de muchos años y yo creo que para la discusión política en Bolivia sería cada vez más importante cuestionar, pues, esto que sucede cada día en los medios de comunicación. Empezamos contigo, Lucio. Ya, eh, a ver, entre las propuestas, digamos, hay una relación entre el flujo económico y la capacidad de acumulación económica eh, de ciertos sectores con los medios de comunicación. Uh -huh. Esto eh, tiene que ver con auspicios de empresas privadas, como auspicios estatales, ¿no? mm. Estos auspicios en general marcan las tendencias de los canales y los medios de comunicación y en muchos casos, como denunciaba por ejemplo María Galindo en algún momento, eh, ¿qué pasa si dices algo en contra de un sector, del propio Estado? es eh, la, la, lo que te amenazan es quitarte todas las, las propagandas que tienen en tu medio para qué? para silenciarte, para que no para asfixiarte económicamente y para que no tengas la capacidad ni de expansión ni tampoco de subsistencia porque al final el periodismo también en este país como, muy, como en muchas otras eh, profesiones es una profesión de subsistencia. Entonces me parece que en ese sentido, hay una estrangulación a los medios de comunicación. Lo que dicen acá las compañeras eh, del tema de la ley de medios es. A ver, eh, es complicado porque creo que queremos solucionar todo mediante leyes, ¿no? queremos solucionar todo mediante la aparición de la ley, parecería que somos abogados y que eh, la ley soluciona todos los problemas sociales, los problemas políticos, las relaciones sociales, cuando en realidad eso no es tan cierto. ¿no? Una ley te puede garantizar hasta cierto punto cierta independencia, cierta estabilidad, cierto control de las fake news, por ejemplo, pero creo que eh, en el caso de los medios de comunicación no sé si va a solucionar algo. ¿Qué pasa si no, no hablo solamente del movimiento al socialismo? Viene otro gobierno y utiliza la ley de medios para eh, meter, no sé, eh, amenazar a los periodistas, digamos, por las opiniones que sacan y las consideran fake news solamente porque hay un trabajo de investigación o no. Es un, es un tanto peligroso, es hasta un tema subjetivo de los propios... Eh, ...de los propios eh, encargados o dueños del capital, digamos. ¿no? Entonces me parece que personalmente creo que tiene que existir más que una ley de medios... ...un control de los de, eh, o una, algo que regule a los dueños de los medios de comunicación porque mucho depende de los dueños en general. Hemos, hemos visto en el proceso de los, de los años del movimiento al socialismo, como por ejemplo la transformación de ATV, digamos, ¿no? de otros medios de comunicación como La Razón, por ejemplo, que eh, han ido cambiando no solamente de posición ideológica, política, que eso es... Está, puede estar bien o mal, sino que también eh, de, de servir y de fungir como actores principales de un sector determinado y es acá lo que dice Natalia, es cierto acá tendríamos que, tendrían que desnudarse los medios de comunicación en el punto de decir bueno, nosotros apoyamos a este sector, nosotros apoyamos al otro, y nos tienen acá con las narrativas, con todo y además creo que aparte de eso hay una falta por lo peligroso que también es y eso hay que controlar también, ¿no? Eh, la, la garantía para los investigadores, para los periodistas de investigación, que puedan ser libres en su profesión. Eso es lo que ha pasado un poco, eh, yéndonos al otro extremo, en México, por ejemplo. En México, ¿qué se ha hecho? Se ha tratado de... Eh, mostrar a los medios de comunicación como fraudulentos, como fake news, se ha llevado a asesinatos por parte del narcotráfico, y han terminado sojuzgados en ciertos puntos hasta, a, hasta el punto de llevarse, dejarse ganar por el miedo en general. No digo que vaya a pues, pasar, estamos muy lejos de una situación así, pero hay que recalcar la importancia de la independencia del periodismo de investigación por sobre todo, que creo que es lo que más falta en Bolivia, recién nomás. Muy, hay muy pocos espacios Por ejemplo, espacios de crónica Donde se muestran ciertos, ciertas cosas En Página 7 ha terminado siendo cerrado Y muy criticado por los propios cronistas De Página 7 a propio Página 7 ¿Por qué? Porque no Habían diferencias políticas Diferencias de visiones Y al final terminan cerrando estos proyectos de investigación Que realmente favorecen A un proceso Algo de neutralidad en el periodismo De investigación, ¿no? Entonces creo que eso. Natalia hay que entender el tema de los medios de comunicación ya en otro plano. ¿no? O sea, Ya no puede ser simplemente yo saco mi periódico y mi noticia y ahí fue. no, Hay que empezar a entender de una manera ya más global, porque por último está dentro de la vida de todos. Hay que entenderlo como un interés y un servicio público. Por lo tanto, yo creo que sí es bien importante regularlo en este sentido, porque nos damos cuenta de que... A ver, hay que ver simplemente lo que pasó en 2019, ¿no? Sale Arraga y dice, vamos a acusar de sedición a todos los medios de comunicación que estén mintiendo, ¿no? ¿Y a quienes acusa, se acusa de sedición? Era justamente a los medios chicos, a los medios que no tenían tanto capital, a los medios independientes. Eh, sí, Pero claro, o sea, se dieron el lujo de hacer esto y se siguió fomentando, por ejemplo, el tema de las fake news, ¿no? Unitel, el deber, páginas, antes estaban en, en, en su mejor momento. Con una ley de medios vamos a poder, uno, garantizar pluralidad equidad, o sea, que no se puedan cerrar a, a Sony Ras todo, to, todos los medios que no estén de acuerdo contigo. O sea, igual garantice ese tipo de cosas, no es coartar la libertad de expresión, porque tristemente se es usa la libertad de expresión para eh, difamar a las personas, para mentir. Y poco va por ahí, ¿no? O sea, lo que vemos en estas estadísticas de este estudio, o sea, se lanzan ya afirmaciones concretas sobre, por ejemplo, Evo Morales, que ya está asusando, que está generando su sobra. Y es complicado porque esto genera una opinión, obviamente, negativa y general y ya no terminas conociendo el trasfondo. O sea, sería genial que se triangule la información con todos los medios, pero cuando los medios hegemónicos todos dicen lo mismo, es complicado. Entonces, igual hay, hay, hay que ver estos temas. No es coartar la libertad de expresión, sino más bien evitar que esto, que se generen delitos, que se genere violencia en nombre de la libertad de expresión. ¿Y por qué dirías que es hacia Evo Morales este esta lo contundencia. Que, lo que la Canela decía al principio, no o sea, Evo Morales es una figura no solo nacional, sino también regional. Uh -huh. Lo que dice sí o sí tiene repercusión a largo alcance. O sea, hay que ver nomás su Twitter. no o sea, Las estadísticas son tremendas. Entonces, la gente está pendiente de lo que está diciendo. ¿Qué necesitas tú dentro del espacio político, dentro de la disputa política? es Tienes dos opciones. O lo anulas o lo antagonizas. Uh -huh. Y se dan cuenta que anulándolo... Es muy difícil, porque ya de por sí es una imagen sumamente fuerte. Entonces, la estrategia es antagonizarlo. Incluso para generar conflictos a niveles de la interna del MAS. ¿no? Es que te dice, es que te ha dicho. Uh -huh. Incluso va, va por ese lado. Si tú tienes un enemigo, incluso puedes generar hasta, hasta unidad eh, dentro de la oposición. Y va un poco por ahí. Uh -huh. sí. Antes de darte la palabra, LEM, tenemos unos cuantos mensajes. Vemos en pantalla, por favor. Buenas noches, irreverentes. Desde el 2015, Evo Morales ya era contrarrevolucionario. Eh, a. Practicó el patronaje sindical y de partido. B. Por culpa de él, el MAS no es distinto al MNR y al ADN. C. Convirtió el proceso de cambio en un proyecto de poder. Práctica eh, del estalinismo. D. No tiene ideas para ampliar la agenda del proceso de cambio. E. Destruirá Andrónico como a otros dirigentes. Y F. Es un accidente del proceso de cambio. Hay que pedirle que se retire así como lo hizo Álvaro. Saludos desde Cochabamba. Saludos a la Yacta. Muy buenas noches. Buenas noches, irreverentes. Los grupos opositores al MAS usan la estrategia usada por Steve Bannon en el gobierno de Donald Trump, más orientada a las fake news. Por ahí contenido en redes sociales que parecen usar más la estrategia gobeliana eh, de los 11 principios dedicados a ridiculizar, vulgarizar y deshumanizar al enemigo. Quizás no lo digan, pero se asemejan demasiado a esa estrategia. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su mensaje. Buenas noches. No comparto con Canela cuando dice que Evo Morales representa a los oprimidos. Lo que sucede en nuestro país, los campesinos son muy obedientes a sus líderes y no hay otra cosa valedera sino lo que dice su líder, sin importar que esté bien o esté mal. Y muy particularmente Evo en su momento fue un gran líder campesino y hoy en su día simplemente uno más de los políticos que buscan su bienestar y nada más. Saludos, Wilson. Gracias por tu mensaje, Wilson. Para ello voy a hacer un comentario de que yo creo que no hay que subestimar la inteligencia, de la gente, independientemente de que sea campesina, eh, profesor, ingeniero, la gente decide políticamente lo que considera que está mejor. Y eso pasa en cualquier región. ¿Tenemos algún mensaje más? Buenas noches, irreverentes. El deber y Página 7 están puestos y pagados por la derecha. Además, son dueños de estos medios. Siempre hablarán en contra del MAS para debilitar un gigante movimiento social. Así que no hay miedo. Además, nadie les cree. Muchas gracias por su mensaje. ¿Tenemos alguno más? Um, a ver, ah, tenemos uno más, a ver, lo vemos en pantalla. Eh, bueno, en lo que vamos viendo, si todavía sale, ahí está, muchas gracias. Estimados irreverentes, ah no, un poquito más arriba, por gracias. Estimados irreverentes, interesante que un centro de estudios haya analizado la presencia de Evo en dos periódicos bolivianos de los más conservadores como Página 7 y El Deber. Evo en Medios representa la presencia más alta de un personaje en América Latina. En Página 7, una de cada dos portadas menciona a Evo Morales y siempre de manera negativa, pero no dice el Centro de Estudios por qué se da esta situación. Correcto. Y creo que eso se debe a que Evo Morales es un protagonista central de la política y seguirá siendo por mucho tiempo. Saludos, Lourdes eh, Cerrate, M de La Paz. Muy buenas noches, Lourdes. Gracias por tu mensaje. Ahí serían los mensajes. Lucio daba una explicación. Evo Morales vende titulares, ¿no? Más o menos iba por ahí. Uh -huh. Además, después que es un líder eh, referente, que creo que es algo un poco innegable, ¿no? Dale, Alem. Ahora sí. Eh, mira, en uno de los capítulos, eh, uno, de, uno de los comentarios, de los mensajes, le decían a Diego Montaño, el anterior presentador, eh, ¿por qué no eres... In, eh, ¿Qué se llama? Imparcial. imparcial. Y Diego dijo, no hay comunicador ni medio de comunicación que sea imparcial. Se dan cuenta. Me voy también bajo la idea que dice Lucio. Muy bien, tanta queja de que los medios masivos, los medios masivos, no, córtenles el presupuesto y financien de manera equitativa, por lo menos, a las radios comunitarias. Ya lo dije en varias oportunidades, hay radios comunitarias que se mantienen con, con trabajo ad honorem nada más. Entonces, ya, pues, basta de quejas y trabajemos. Entonces, a ver, eh, ¿cómo no...? ridiculizar, uso el término del, del antepenúltimo mensaje, al señor Evo Morales cuando viene y dice, en el Chapare hay dos fábricas de, de droga, y sale el señor del Castillo y dice, no, no hay, no hay dos, hay más, y se burla de él, su mismo compañero de partido. Cuando el señor Evo Morales le dice al señor del Castillo, ya pues hermano, devuélvanme mi celular. ¿No les parece un poco hasta infantil ese tipo de quejas? Y, y el señor del castillo, el señor del castillo es el que se burló de ese tipo de comentarios. ¿Cómo no burlarse inclusive del señor Evo Morales cuando eh, dice, o, o hay filtraciones de audios pueden ser reales o no, de que la gente de las comunidades o los pueblos me están pidiendo cuándo lo van a voltear al, al señor Arce? Y el señor Arce, ni caso le hace. Es más, en eventos que han estado compartiendo, testera, el señor Arce se ha reído del señor Evo Morales. Se ha reído. Entonces, ¿cómo no generar una burla sobre esto? Entonces, ¿le podemos culpar al medio de comunicación Página 7, el deber u otros medios de derecha? ¿O que el mismo señor Evo Morales está haciendo su mala propaganda hacia el mismo? ¿Se dan cuenta? Entonces, basta con poner de titular lo que el mismo señor Evo Morales hace o dice es... Muy, muy cerca de risible. Por otro lado, eh, ¿a quién le beneficia que el señor Evo Morales salga de manera constante y que nadie le haga caso? O sea, sí los medios le van a hacer caso, pero la misma militancia del movimiento al socialismo, hablando de algunos distritos, eh, distrito 6, distrito 7, consideran que el señor Evo Morales tiene que dar un paso al costado. Tiene que darlo y dar cabida a la, a la camada de renovación, a los renovadores del movimiento al socialismo. Pero no lo hace por consecuencia, el señor Evo Morales sigue saliendo, sigue saliendo. La pregunta es, ¿a quién beneficia esto? ¿A nosotros los opositores o al señor Arce Catacora, que le genera mayor fortaleza política? ¿Se dan cuenta? En algún momento Mauricio decía, eh, cuando los gatos hacen ruido, eh, no es que se estén peleando, se están reproduciendo. No estoy diciendo que pueda ser una estrategia, pero lo que el señor Evo Morales está haciendo por su lado con los conservadores radicales está... ...beneficiando altamente al señor Arce Catacora... ...y lo está posicionando políticamente y sindicalmente. Ya muchos movimientos sociales como el Pacto de Unidad, la COPS, el ...le han dado más eh, cabida política al señor Arce Catacora... ...y menos cabida política al señor Evo Morales. Los eventos del año pasado que han intentado hacerlo de manera conjunta... ...y al final se han vuelto eventos paralelos... Quien está cayendo en deslegitimación política es el señor Evo Morales... ...a consecuencia de que no de los medios sino a consecuencia de su mismo partido. Para el 22 de enero, el señor Arce lo invitó al señor Omo Morales, no lo hizo. Y los medios, obviamente, vamos a aprovechar, o los que hacemos un poco de TV, vamos a aprovechar y vamos a decir, bueno, lo están raleando, lo están aislando políticamente. Y por consecuencia, el señor Arce vuelve a posicionarse de esta manera. Entonces, no es culpa de los medios. Disculpa del mismo señor Evo Morales que está buscando desprestigio político frente a su partido y si frente me a la permites, sociedad. Pregunta, ¿estás diciendo que el gobierno está colindado con los medios de comunicación para desprestigiar a Evo Morales? No, yo estoy diciendo que el señor Evo Morales se desprestigia por sí solo. O sea, el gobierno no tiene nada que ver ahí. De alguna manera no tiene nada que ver de manera directa, pero sí tiene que ver de manera directa lo ya quejado o allá repetido en varias veces, ¿por qué no auspicia de la misma forma a, los, a las radios comunitarias que a los medios masivos? Yo eh, Ahorita voy a pasar la palabra a Canela. Eh, es que a mí algo con los números que a mí no me cuadran. En el sentido de que tenemos que más 60, en el caso del deber, 100% de sus titulares que hablan de Evo Morales son negativos, según acorde a este estudio. ¿no? O sea, es como si todo lo que hiciera Evo Morales estuviera mal. Según estos medios, eso es lo que se registra y aquí Alem también nos dice es que ese mismo vorable es el, el que ocasiona. Pero al mismo tiempo tienes a este líder eh, campesino que sigue teniendo un respaldo masivo en el país. ¿Cómo sabes? masivo. O no, sea, eh, para dar un referente, todavía en Cochabamba sigue teniendo sus convocatorias no, no, como no, presidente no. de la coordinadora Mira, mira, mira cruzar la siguiente variable, Andrés, a ver, uh -huh. el cabildo que hubo, el penúltimo cabildo en Santa Cruz, eran más de un millón, se ha calculado un millón y medio, uh -huh. pero los bloqueos, no se llegaba a esa cantidad. Sí. El señor Evo Morales puede hacer una marcha por la democracia. ¿Quién puede de este convocar más? Carlos Mesa, o Evo Morales. No, no se trata. Pregunta. de convocar. Se trata del impacto político que genera. Ah, es mejor. El es político. mejor, por eso. Ah, eso el impacto político de Evo Morales es superado por algún político boliviano. Yo creo que la mejor comparación sería quién convoca más: Arce Catacora o Evo Morales. No puedes comparar con Carlos Mesa. Pu puede, puede ser. Puede Porque ser. Porque sabemos cómo están las igualidades. Mi punto, no acuerdo, mi punto es, pero pero es ese. Yo creo. Mi punto era este, mi punto era este, discúlpeme. Uh -huh. eh, puede que digamos que hay alguien que sea más, que, que diga que era menos, pero yo creo que no vamos a negar que Bob Morales sigue siendo un referente político en el país. Uh -huh. No. Y que, tiene, y que tiene todavía seguidores y que todavía sigue disputando liderazgo. Bueno, él dice que yo creo que sigue siendo lo que se ven ve los empleados todavía de organizaciones sindicales, campesinas, todavía está reivindicado. Entonces yo, eso es la, lo que no me cuadra. Es que si tiene 100% de lo que hace mal, según los medios, pero tiene un gran apoyo de otros sectores, ¿por qué tendrías apoyo si todo es malo lo que le hace? Es porque yo creo que también hace otras cosas que no son reveladas. Pero vamos primero con Canela sí, y ahí se responde. por favor. Pregunta concreta. ¿Qué apoyo hace el, Evo, hace el Decir, señor Evo Morales? Yo, yo, yo quisiera Dale, responder a eso. O sea, evidentemente, no lo vamos a negar, hay una pugna interna en este momento dentro del movimiento socialismo. Existe esa pugna interna. Yo creo que hay que cambiarle el tono, que hay que transparentar la pugna interna. Hay que, hay que, eh, los medios de comunicación justamente tienen un rol súper importante dentro de esa pugna interna, sin ser parte de la pugna interna, y eso es, y eso es, eso es destructivo. Pero más allá de eso, en las bases hay, hay debate sobre por qué uno, por qué lo, el otro, por qué estamos de un lado, por qué. Y es una cosa también de sensibilidades. ¿Por qué mi corazón está con, con Luis Arce o por qué mi corazón está con Evo Morales? O sea, hay gente, honestamente, que te dice, ¿sabes qué? Yo recuerdo que Evo Morales, lo no hablábamos sector, ayer aLEM, LEM, personas, lo hablábamos supuesto, ayer aLEM. Pero o sea, sectores no. Yo recuerdo, Hablamos ¿te acuerdas de lo que decíamos ayer ¿no? en, el, en el minibus después, de, después de, de, de, del programa? Decíamos... Era importante cuando Evo Morales entregaba la canchita en el municipio no sé cuánto porque la gente lo veía, o sea, era como el, el, el, la comunicación uno a uno con él era importante y la gente extraña eso. Y hay gente que lo sigue Sigue siguiendo exactamente ese recuerdo, esa idea del presidente que, que llegaba, que te daba, que te, que te ha dignificado ya. el país, que te ha cambiado el país. O sea, son cosas que, que tampoco podemos negar, que, ya. Es, que es grosero eh, negar. Eh, no no ya. Ahora, algo, déjame di, intervenir no, con sí, lo que te quería intervenir. Chiquitito. Solo dijiste algo importante, que el presidente venga. Sí. Ya no ya, no, no es el señor Evo Morales, que el también presidente Que vaya Exacto. Pues no estamos de acuerdo, eso, Alem, eso, pero me exacto. refiero a que sigue habiendo muchísima gente mm. que está con el corazón al lado del Evo. Y eso no lo puedes sí. negar. O sea, y, no ni sectores. en cualquier discusión dentro no del más sectores. sectores, Alem, claro que sectores. Federaciones Campesinas no, su, no le dan su apoyo. Sector Agrario Chapare, digamos. No es pero hay que ver hasta Federación qué punto. Federación Campesina de, de Cochabamba. Ahí también no, hay hay yo, que ver el impacto es, es verdad sí, sí. que también Chapare pero no solamente Chapare sí o sea, no, no o sea, es, ya es, no dale es con cosa, tu intervención es, es luego, es muy luego cuando continúo. cuando la oposición habla de la interna del más porque lo hace de manera oportunista de nuevo yo, yo creo que hay que cambiarle el tono hay que transparentar esa interna y decir es legítimo que yo que mi corazón esté aquí que mi corazón esté aquí porque vemos la política, la forma de hacer política de manera distinta y eso no nos hace rivales no eso nos hace más bien eh, Dos sujetos que van a construir hacia un mismo horizonte. Y eso sí lo creo, por si acaso. ¿no? O sea, yo no, no, no, es grosero cuando la oposición de nuevo habla de la interna porque normalmente no saben de lo que están hablando y lo hacen para destruir justamente al más en, claro. en su conjunto. Está bien. No, eso, es eso, parte del debate está político. Bien, está bien. Pero transparentemos mm. la discusión. Tú me quieres destruir. Totalmente. Yo no. No, la <ríe> idea, <ríe> en idea es... Verdad, ser, no. Dentro del aparato ahora, político es, Dale, dale, perdón, dale, perdón, perdón. perdón. Ya, ya me olvido. No, mentira. <ríe> yo quería decir ahora... ¿Cuál es el poder real que tienen los medios de comunicación cuando nombran, cuando hacen relato? ¿No? Y hace un rato yo decía, el que, el que hace relato tiene poder y el que, el, el que tiene poder es actor político. Entonces, ¿cuál es la incidencia de los medios de comunicación, de las empresas de comunicación, sobre el sentido común de la gente? Y ahí quiero retraerme algunos ejemplos, no en Bolivia necesariamente, también en Bolivia, pero primero de otros lugares. Primero, Lula, no en Brasil. ¿Qué han hecho los medios de comunicación en todo el proceso del la offer que le han hecho a Lula? Han acompañado el proceso del la offer, lo han alimentado y han generado en la opinión pública una posición tal que ha puesto a Lula, se ha materializado con Lula en la cárcel y con, eh, su, con que no pudiera participar en las elecciones que gana Jair Bolsonaro. ¿Qué pasa en Argentina? Cristina Fernández de Kirchner. La, lo que decía el mensaje, me pareció sumamente interesante eso de la estrategia gobeliana, ¿no, eh? de deshumanizar, de ridiculizar. No la bajaban de, de, de la potra, la, la, la, la que hay que, a la que hay que meterle un tiro a, a Cristina, pero horas de horas de paneles de gente diciendo eso. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde se ha materializado? Se ha materializado en que un tipo ha agarrado y le ha puesto una pistola en la cara. Esa es la materialización del discurso. Y eso es lo que a mí me preocupa. Correa, ¿no? Hoy están diciendo que es un narcotraficante. ¿Dónde se materializa eso? El señor no puede entrar a su país. ¿Qué pasa aquí en Bolivia? ¿Dónde se ha materializado aquí en Bolivia? En el golpe de Estado, ¿no? Con toda la narrativa del fraude. Una vez he hecho un trabajo de meroteca, eh, después del golpe de Estado de 2019, me traía a meses de la construcción del relato del fraude. O sea, ellos han anticipado la, la, la, la, la, la elección construyendo en el imaginario colectivo, el chip de las personas, ¿no? La idea del fraude. Lo han construido... En el momento en que ha sucedido, no hubo fraude, pero lo hicieron. Ya tenían el, el relato construido y eso ha facilitado el golpe. ¿no? O sea, ha habido lo mismo en el tratamiento de, de, de la masacre de Sencata. El titular de Página 7 decía, los salteños querían ir a explotar la, la, la, la planta de Sencata y por eso eh, pasó lo que pasó. Vamos Se ha materializado. Vamos. Perdón, Andrés, una última cosa. Evo. ¿Por qué Evo? Una vez más vuelvo a Evo. En el estudio de la CELAC es muy importante lo que dice esto de, se han analizado nubes de palabras de todos los titulares que hacen mención a Evo Morales en las portadas de los de dos meses de estos, de, de estos dos periódicos. En enero se lo quiere vincular con Perú y se aparecen aparecen las palabras denuncian, extraditarlo, peligro y pedido. En diciembre, en la misma nube de, en la, en la nube de palabras con Evo Morales, aparece crisis, gobierno, eh, cúpula, complot, traición. ¿Dónde se materializa esto? De nuevo, ¿por qué? ¿En qué quieren materializarlo? En que no, te, no podamos tener la oportunidad de tener esta discusión de si Evo es o no referente, sino en destrozar su figura. ¿Por qué les interesa destrozar su figura? Porque Evo sigue incomodando. ¿Por qué no han salido a decir eh, la, la, las grandes intervenciones que ha, salido, que ha tenido Evo en la CELAC social? Que hablaba de la soberanía de la región, que hablaba de una manera única, eh, para Sudamérica, que hablaba de sacar a las bases militares de Estados Unidos de la región, porque eso no se sabe en los medios de comunicación si esas son, son cosas positivas ¿no? Eso, eso no estaba en titulares a, a los medios les interesa, a estas empresas a estos dueños de las empresas les interesa destruirlo. Entonces quiero un corte rápido y enseguida regresamos para discutir este y unos cuantos temas más Estás viendo Avia la Televisión Un continente de culturas Está listo y preparado para la segunda edición a las 17 horas con todas las noticias nacionales e internacionales. Tendremos las unidades móviles conectadas en todo el país, además de los entrevistados que analizarán la coyuntura del planeta y por supuesto economía, música y cultura. Los esperamos. Este sábado 11 de febrero en Radar Musical tendremos a la banda paseña Ciudad Líquida en concierto, haciendo un repaso por sus grandes éxitos. La cita a partir de las 2 de la tarde con 30 minutos por Avia Televisión. Pues pensaste que me había ido, ¿verdad? Pero no. Estamos aquí, estamos en Avia Yala Televisión, preparándonos para ofrecerte el mejor servicio informativo de la noche. Será muy pronto, no te lo pierdas. Muy pronto, en Avia Yala Televisión. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos en esta recta final de nuestro programa, eh, quisiera que comentemos otra cosa, otro tema que igual merece nuestra atención, eh, serán intervenciones cortas, una por cada uno, y es referido a una denuncia que, ha, eh, que la ha presentado la Asociación eh, Nacional de Periodistas, eh, la eh, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y entre otras fuerzas que vamos a ponerlas más a la derecha, gente que niega como golpe de Estado, que ha presentado una denuncia frente a la CIDH, que es un informe de 55 páginas, que bueno, caracterizándolo de, una, de un pantallazo gráficamente, eh, afirma que los militares del 2019 eh, no habrían cometido ningún tipo de crimen durante las masacres. ¿no? que serían grupos que habrían actuado acorde con la cautela de protegerse porque los que estarían manifestándose en distintos enfrentamientos estaban armados y, e, entre otras cosas, también pintan a la resistencia juvenil cochala como víctimas. ¿no? Y esto es bueno, se, se dio este informe de derechos, se niega como un golpe de Estado y bueno, Quisiera saber su análisis. ¿Están de acuerdo con este informe que salió o cómo, o cómo todavía se está intentando plantear cosas que quería yo ya se habían asentado? Empezamos contigo, Natalia. Este informe que se presenta ante la CIDH es justamente la narrativa que se está disputando. No, o sea, no hubo golpe de Estado, lo que hicieron en Sencata fue matarse entre ellos. Hay presos políticos como la resistencia juvenil Cochala, etc. Y obviamente va a tomar. No va a tomar en realidad muchos elementos, por ejemplo, en ningún momento se habla del decreto de la muerte, no se habla del decreto 4078, ni lo menciona por si acaso. Uh -huh. También, por ejemplo, habla del uso proporcional de las fuerzas, en el caso, por ejemplo, de Sincata, dice, de contra manifestantes que poseían armas de fuego y dinamitas durante los sucesos de noviembre. Es altamente parcializado, porque incluso te dice, tenían armas de fuego cuando ya se ha demostrado por varias instancias, que esto no sucedía así. Uh -huh. Entonces, lo que se está queriendo hacer es justamente, ahora que hablábamos de narrativas, disputar una narrativa de golpe de Estado de que todo lo que se hizo en el 2019 era para una causa justa y hoy día se están viviendo las repercusiones a la, a la persecución, a esa, a esa lucha, ¿no? porque sí. habla de las violaciones de derechos humanos del gobierno de Luis Arce Catacora, pero o sea, hay, que, hay que ser bien claros con esto. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué hizo Áñez ni bien entró? Sacar a los militares a la calle. ¿No? O sea, a, a, al mínimo conflicto En estos últimos años no hemos vuelto a ver a los militares en la calle Más bien siempre se ha, incitado, se ha incitado al diálogo Se ha intentado hablar incluso teniendo coyunturas muy heavys Como lo hemos tenido el año pasado con el paro de los 36 días o sea, Ahí se hablaba de diálogo y no se hizo entonces, este informe obviamente está altamente parcializado. A mí me parece terrible de cómo habla de presos políticos, porque incluso te trata de lavar la cara a ciertos personajes como Áñez, como Rómulo Calvo, como Fernando Camacho, porque llega hasta la detención de Fernando Camacho y te dice que son unos perseguidos políticos que obviamente a la imagen internacional genera cierto tipo de conflicto, pero no va por ahí. Obviamente eso está altamente permeado por intenciones políticas que se van a dar el lujo de omitir cosas muy serias, ¿no? el, el, el tema que no esté nombrado ni nombrado el decreto 478 a mí me parece ya una señal de hacia dónde está yendo este informe. Lucio, a ver, como dice el indio solar y todo preso es político, ¿no? Y hay una hay un punto importante, ¿no? El tema de los presos políticos tengan o no la culpabilidad o no son pues presos políticos. Eh, Álvaro García Linera toda la, la gente que ha estado en los en las guerrillas urbanas era considerado presos políticos a pesar de que se los catalogaba en algún punto como terroristas entonces hay que tener yo creo un, una, una concepción más amplia de, de, ¿A de, de ¿Vas esta a situación a tu papá con la resistencia de no Chara? tampoco tampoco pero por ejemplo no, de, no aborto, pero a, por ejemplo de no casa. pero por ejemplo aquí Marco Antonio Aramayo lo han tenido preso ...ahí con todas las situaciones... ...y eh, figuran aquí... En, en, ...justamente en, el, en los petitorios... ...Marco Antonio Aramayo, Erwin Chávez... ...Juan Carlos Manuel Hualpa... ...se está mencionando no a, a Fernando Camacho... ¿no? ...hay casos... ...terribles como es el caso de Juan Vasco Yo ...vengo diciendo en cualquier medio que estoy... ...el caso de tortura... ...en el gobierno de Evo Morales... ...y que ha sido aceptado por la CIDH ...el primer caso de tortura... ...su esposa muerto el año pasado... ...el año 2022... Y el compañero sigue, compañero de sociología sigue preso. Entonces, que era apicultor además, ¿no? Entonces, hay violaciones de derechos humanos. El informe no lo vamos a desmerecer solamente porque menciona a Luis Fernando Camacho o a Yanine Áñez. ¿Estamos o no de acuerdo que la justicia boliviana es la peor justicia del planeta? Estamos de acuerdo, que necesitamos una reforma judicial. con No sé si con las características que están mencionando Juan del Granado o otras personas, necesitamos. Porque cuando todos las personas que son parte del movimiento al socialismo bajen del poder van a estar en la misma situación que los opositores como, uh -huh. has, como han estado con el gobierno de Yanine Áñez. Por, por ahí Luz, digamos yo, yo considero que algo que le quita seriedad a ese informe, un poquito le desmerita es de que tienes todo un estudio de balística con des, miles de testimonios en el G.I. para demostrar que fueron masacres, uh -huh. un estudio científico objetivo y aquí se habla de que los militares respondieron Proposionalmente. La, Proposionalmente. A, a, mí, a, a mí me parece que la parte de, eh, uh -huh. hay, hay un error profundamente eh, grande en no solamente en la, en la narrativa, en las narrativas, sino en los argumentos de una oposición es invalidar, negar los hechos de Sencatizacaba. Uh -huh. Los hechos de Sencatizacaba son masacres. Uh -huh. Y las narrativas de, lo, de los periódicos, como se muestra, eh, recién eh, se ha publicado un artículo que escribí del trauma cultural en Sencatizacaba, refleja también eso, digamos. no Hay masacres y los medios de comunicación intentan mostrar como hordas, como personas violentas y todo uh -huh. lo que quieran. Ese, e esa parte es una de las partes, pero no por eso vamos a invalidar al resto, a los que he mencionado en el último tiempo, que son personas que han sido vulneradas también uh -huh. en sus derechos. Uh -huh. Porque si nos cegamos con una venda, en el caso de derechos humanos, por sobre todo, y lo tenemos con, una, con lentes ideológicos, entonces vamos a ver a algunos muertos, a algunos heridos, a algunos presos, a algunos que han sido violados en sus derechos humanos como si no lo fueran cuando lo son. Por ejemplo, el caso de la resistencia juvenil Cochala, no me acuerdo qué se llama el líder de la resistencia. Yo no voy a defender a nadie y para mí me parece que tiene que pagar todas las consecuencias de sus actos. Pero, ¿hay vulneración de derechos en su caso? Sí, cuando lo trasladan de cárcel a cárcel y lo mandan. Puede ser que lo, le echen la culpa de las muertes y todo, pero hay vulneraciones de derechos humanos. Y las vulneraciones de derechos humanos no se trata solamente de matar a una persona, sino también se trata del derecho a la justicia. Uh -huh. Entonces, es, es, ese es el punto central de los derechos humanos. Si no lo vemos con cargas ideológicas, y me parece que ahí es mucho más complicado, ¿no? Y es una posición más militante, y eso es más complicado en el caso de los derechos. Ok, antes de darte la palabra, Canela, tenemos unos cuantos mensajes más en pantalla, por favor. Hola, irreverente, saludos desde Oruro con respecto al estudio de la CELAC. Los medios masivos perdieron credibilidad y con respecto a Evo Morales sigue siendo un referente político, pero los medios conservadores quieren destruir su imagen. Muchas gracias por su mensaje. A Evo Morales le dedican muchas portadas a los medios porque es el político más peligroso para la oposición y la burguesía. Evo y Luchos serán invencibles. Desde Santa Cruz, Jaime Moreno Suárez. Muy buenas noches, Jaime. Gracias por tu mensaje. Eh, buenas noches. En Bolivia, como en toda la región, los medios mediáticos se constituyen en la verdadera oposición ante la falta de propuestas y, y liderazgo en la oposición. Los medios no tienen responsabilidad política, pero son actores sin responsabilidad. Muchas gracias por su mensaje. Ahora sí, Canela, adelante. Ver, yo creo que este informe responde a ese mismo ejercicio narrativo del que hablábamos antes de generar un sentido común, ¿no? Es, explí es explícitamente sesgado el informe y habla especialmente de, eh, bueno, perseguidos políticos, entre los que nombra a Luis Fernando Camacho, activistas de la resistencia juvenil Cochala por delitos menores, etcétera, etcétera. Ya lo decía la Nata, no habla del decreto supremo 4078, el decreto de la muerte. Habla muy largo de eh, vulneraciones de derechos humanos a periodistas, ¿no? Y hace eh, una defensa explícita de periodistas como Merivaca, por ejemplo, pero... ¿Y dónde están los otros? ¿Por qué no poner en este informe lo que ha sucedido con Sebastián Moro, con José Aramayo, que lo han atado a un árbol, como director de una radio? La de la Claro, la radio de la CESUD el compañero José Aramayo. O sea, ha habido, me acuerdo en el golpe, lo hablábamos el otro día en un momento, en la marcha de los ataúdes, yo me acuerdo una imagen de un estudiante de cine que con una cámara lo agarra la policía porque los propios periodistas lo habían entregado a la policía diciendo que estaba eh, complotando, que estaba haciendo con, ah, con sus teorías conspiracionistas. ¿Por qué no hablan de, de, de Roxana Lizárraga amenazando a todos los periodistas de sedición? ¿Por qué no habla de eh, Alina Duarte, que viene mi periodista independiente favorita, compañera y amiga mexicana, que viene como observadora a las elecciones del 2020? Hace un video en el que Murillo dice, ah, con estos son los, estos son los tanques con los que se ha matado a Sencata, lo publica, y le hacen una conferencia de prensa al día siguiente al Ministerio de Gobierno diciéndole, no, estos, estos militantes castrochavistas que vienen a complotar en nuestro país. O sea, hay una, hay una, despro, un, un, un, una falta de equilibrio atroz en este informe. Pero de nuevo, responde justamente a ese ejercicio de construir un relato que cale en la opinión pública, que genere sentido común adverso a... Eh, al, al movimiento popular. No le voy a decir ni siquiera al gobierno, ni siquiera al MAS, sino al movimiento popular. Sabemos porque lo hemos vivido, los que lo hemos vivido en 2019 en las calles, sabemos lo que ha pasado y en ese informe no está. Porque no les interesa decir eso. De nuevo, estos, estos, los que construyen este informe pretenden venderse de imparciales y no lo son. ¿no? Entonces, ese es el problema. Limpiense, transparentense. ¿no? ¿De qué tienen miedo? Digan, soy de derecha y quiero que esto, esto funcione, que, que esto, esto, transmitir esto. Mientras no suceda así, no les creamos. Gracias, Canela. Tenemos dos mensajes más y ya le damos la palabra final a Alem. La asociación de periodistas es UNASCO, la derecha más derechosa del país, cuyos periodistas trabajan en medios como Página 7, El Deber y El Correo del Sur, que siempre están en contra del pueblo más humilde. Alberto Santelisis, Sucre. Muy buenas noches, Alberto. Gracias por tu mensaje. La Asociación de Periodistas Miente va en contra del propio informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, para Bolivia, que dijo que hubo masacres y militares y policías mataron e hirieron. Muchas gracias por su mensaje. Y esos serían sus dos mensajes. Dálale brevemente, por favor. Ya, ver, eh, primero, es, es lamentable que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos defienda el brazo militar del gobierno. Es realmente ofensivo, realmente ofensivo. La CIDH en su momento, eh, bueno, hace un par de semanas, le dijo al señor Blas Valencia, un policía que en los 90 mató, hizo robos masivos, mató policías, entre otras cosas, eh, hizo una demanda internacional y la CIDH le dijo, sí, usted tiene razón, usted fue, fue víctima de abuso policial, torturas y demás. Y le van a indemnizar al señor, eh, bueno, a toda la camada de delincuentes policiales que hubo en los 90, entre 20 mil a 50 mil dólares por persona. A los mineros, campesinos, universitarios y trabajadores en general que defendieron la democracia en el 82, en el 80, perdón, dictadura del García Mesa, les indemnizaron 800 bolivianos. ¿Se dan cuenta? Yo, yo no entiendo a la CIDH, de verdad no le entiendo. A unos les dan 800 pesos por torturas y realmente defender la democracia, violencia, asesinatos y demás. Y a los otros, y les dan solo 800 pesos, y a los criminales, como el señor Valencia, les van a dar 20 mil dólares. ¿Se dan cuenta de ese tipo de contradicción? Para terminar concreto, eh, no sé si estas, esta, estos sectores que están todavía con que el fue golpe o fue fraude del lado de la oposición al gobierno lo hacen con intención preelectoral. Si es una intención preelectoral y electoral, obviamente es el peor camino que estén tomando. Si están defendiendo de manera orgánica, disciplinada y militante a todo lo que ha sucedido, y realmente fueron matanzas, a todo lo que ha sucedido en, en Bolivia, La Paz y Cochabamba, en este caso de manera concreta, creo que es un error como personas y un error ideológico. Ese tipo de cosas... Van más allá del entendimiento racional de todas las personas. No creo que eso convoque un escenario político de bienestar social. Yo me quedaría con eso. Bueno, para finalizar vamos a dar lectura a un resumen que se ha hecho sobre algunos puntos de este informe que es importante discutirlos. Doy lectura... Eh, si bien el fuero militar no se aplica en casos de delitos de lesa humanidad, las fuerzas uniformadas hicieron uso proporcional de la fuerza contra manifestantes que poseían armas de fuego, dinamitas y otros durante los sucesos de noviembre de 2019, cuando se produjeron alrededor de 20 muertes, principalmente en la localidad de Guayani y Sencate. Aquí se está viendo que el informe sostiene de que fue proporcional la respuesta de los militares en contra de los manifestantes. Otras acciones represivas y muertes fueron ocasionadas por funcionarios o militantes afines al MAS. O sea, se está diciendo que fueron los mismos masistas los que mataron a masistas antes de la renuncia de Morales. Tras la llegada del presidente... Perdón... Eh, tras la llegada del presidente Arce al poder, a los militares bolivianos se les negó sistemáticamente el derecho a acudir a la justicia militar, claramente establecida en la Constitución y que en su artículo 1 dice que, se, eh, que juzga los delitos cometidos por militares en actos de servicio o fuera de ellos. La salida del país de los comandantes militares que estuvieron a cargo de las acciones de noviembre del 2019, además de los ministros de Defensa y de Gobierno de en esa época, afecta el derecho de defensa de los oficiales que tenían rangos menores en 2019. Una vez más, apelando a la defensa de militares y exministros que participaron en estos hechos. Se desconoce a la fecha a más de tres años de los sucesos si existe algún requerimiento gubernamental para la activación de algún tipo de intento de captura internacional. Mientras tanto, 29 militares están en presidios por los hechos del 2019, todos con prisión preventiva. Esta prisión preventiva no solo es un atentado a la justicia, deja en indefensión económica a las familias, no permite una defensa adecuada del acusado y es manejado de forma imprevisible no se toma en cuenta que las instituciones militares son eminentemente no deliberantes y por lo tanto existe una cadena de mando que da las órdenes. Esto contraviene una vez más con el informe del GIEI que habló de que se tenía que priorizar la situación de las víctimas de las masacres de los familiares y que se tenía que buscar su protección, evitar que sean revictimizadas y buscar celeridad. ¿no? Aquí se puede cuestionar la Reforma judicial, que es importante, pero también el informe dice que estas transformaciones que tiene que vivir nuestro país no pueden ser un impedimento para que se alcance justicia para los principales afectados. Dicho eso, leído eso, un mensaje para toda nuestra audiencia que nos sigue todas las noches aquí en Irreverentes y a cual siempre les vamos a agradecer mucho. Este es el último programa de Irreverentes durante un tiempo. El programa va a tomarse un descanso, va a actualizarse, va a pensar en cómo ser mucho mejor para transmitir más análisis, más debates y más profundización desde un lugar bastante particular que creemos ha sido el aporte de este espacio a nuestro país, que es encontrar a posiciones diferenciadas de voces nuevas, jóvenes, emergentes, que realmente pongan su mente y su corazón en hallar soluciones y análisis creativos a los problemas nacionales, saliéndose a veces de las narrativas que, como veíamos con los medios de comunicación, a veces distorsionan más que aclaran. Creemos que ese ha sido el aporte, creemos que se ha logrado y agradecemos pues a cada uno de los panelistas que han participado acá. Agradecemos a todos los irreverentes e irreverentes que estuvieron en todo este largo año y poco más y es eso, agradecerles y estén atentos, pues, cuando regrese, irreverentes en un tiempo. Muy buenas noches.